Existen historias en la vida que son como ejemplos de amor propio y superación. Daniela es una de esas historias motivadoras de amor que nos enseña que podemos, que podemos salir adelante aun cuando todo está en nuestra contra. Hoy quiero compartir contigo su historia, escúchala hasta el final, te sorprenderá lo que pasa. Daniela constantemente lo llamaba para preguntarle cómo estaba, cómo le fue en su día, Raúl como siempre le respondía con indiferencia, no molestes, no estoy de humor ahora, eran las palabras de Raúl, que siempre cansado llegaba a su casa, sin ganas de hablar, Daniela siempre ocupada de las cosas, de la casa, los niños, trataba con aprecio a su Raúl, siempre atenta a lo que él necesitara, sin embargo, desde afuera, los vecinos siempre le decían a Daniela que Raúl no la quería, que se merecía algo mejor, pero Daniela amaba tanto a Raúl que siempre decía, lo que ocurre es que trabaja mucho, llega cansado, a veces las cosas van mal para él, sin embargo, desde afuera se podía ver que Daniela no era feliz, que siempre sentía que le faltaba algo, que le faltaba que él le dijera cosas lindas, palabras hermosas que Raúl nunca supo decir, se las cayó siempre. Daniela siempre trató de comprenderlo, siempre que pudo, siempre procuró que las cosas funcionaran, aun si eso implicaba sentirse humillada, poco querida o apreciada. Daniela pacientemente esperó a que Raúl cambiara. Pues en algún momento Raúl solía ser un hombre amable, cariñoso, atento y siempre dispuesto a atender a Daniela en todo lo que ella necesitaba. Pero desde ya hace un tiempo Raúl se había vuelto grosero, mal hablado, egoísta. Llegaba tarde a la casa o a veces simplemente ignoraba a Daniela. Las cosas fueron empeorando cada vez más hasta que un día Daniela se cansó del trato que recibía. Un día simplemente tomó sus cosas, se marchó. Ella se cansó, ya llegó al punto en que ya las heridas eran muy profundas. A veces por las noches yo la escuchaba llorar y me asomaba a ver. Ella se aferraba a la ropa de Raúl y simplemente fingía que nadie la miraba. Lloraba en silencio, pero yo sabía que lloraba. Estaba tan harta de estar así, tan harta de no poder ser realmente querida. Harta de no ser realmente amada. Así que esto la colmó. Se cansó de tanto desamor. Se cansó de tanta traición. Que por fin le puso punto y aparte a esto. No dijo a nadie a dónde iba a ir. No le contó a nadie dónde estaría. Fue una mañana de un domingo cualquiera. Arregló sus cosas. Guardó sus vestidos. Unos que Raúl le había comprado. Se llevó aquel bolso que Raúl también le había regalado. Todo esto se llevó con ella, pues le traía buenos recuerdos de tiempos mejores. Salió de la casa de esa mañana. Algunas vecinas la vieron irse, algunas simplemente le sonrieron cuando salió. Un hermoso resplandor cálido adornaba el rostro de Daniela. Doña Soledad la veía desde las escaleras de la vecindad. Le sonreía como diciéndole, bien por ti muchacha. Las ruedas de sus maletas se arrastraban por aquel viejo patio. Sonrió a sus amigas y en la salida se encontró con Inés. Una amiga que siempre le aconsejó dejar a Raúl. Cuando Inés la vio irse, la abrazó tan fuerte y le dijo, «Sé feliz, ahora eres libre». Daniela entró en aquel taxi. Todos vieron la sonrisa que reflejaba su cara. Era como la sonrisa de un ángel que fue liberado. El motor del taxi arrancó y ella simplemente dijo, Solo conduzca. Algunas vecinas salieron a verla. Todas, testigos, de las veces que Raúl había menospreciado a Daniela. Algunas servían de envidia, pero otras… Otras se sentían alegres de al fin ver a Daniela libre. Esa misma noche, Raúl llegó a casa, con olor a whisky encima, con la camisa manchada con labial, y entró como de costumbre. Empezó a gritar el nombre de Daniela, pero ya nadie respondió. Empezó a gritar con más fuerza, pero esa noche el silencio invadió esa casa. Raúl empezó a buscar por toda la pequeña casa, pero no halló a Daniela, salió a la calle a buscarla pero ya no la encontró, cuando regresó a la vecindad vio a los ojos de Inés, la amiga de Daniela, sus ojos revelaron todo, Daniela se había ido para no volver, Inés no tuvo que explicar nada, su mirada y sonrisa lo decían todo, Raúl tenía la cara llena de asombro, se limpió la boca con la mano, Miró hacia un lado. Lágrimas empezaron a surgir, pero él las disimuló. Simplemente caminó hacia su solitaria casa. Prendió el televisor, encendió un cigarro y se quedó pasmado. Esa noche, esa casa se llenó de silencio. Nunca nadie supo hacia dónde fue Daniela, o qué fue de ella. Algunas señoras de la vecindad dicen que se volvió a casar. Otras cuentan que tal vez dejó el país y que fue a probar suerte en otro país. Algunos cuentan que aún vive por ahí cerca, y otros aseguran que la han visto en algunas ocasiones, tomándose un café en la avenida. Realmente nadie supo a dónde se fue, ni qué fue de ella, o qué hizo, pero sea donde sea que esté, seguramente ahora es más feliz. Nadie supo de ella, hasta hace unos instantes, yo la vi, era otra. Aquella mujer deteriorada, con ropa remandada y vestido roto, su rostro demacrado, ahora era diferente. Se miraba tan joven, tan radiante, tan llena de vida. Lucía una blusa de flores de otoño, traía puesto un sombrero. Estaba sentada en la esquina de aquel restaurante, viendo aquel precioso lado. Sus piernas eran esbeltas, cuidadas, sus zapatos hacían hermoso juego con su vestido. Se miraba tan regia, tan potente, tan imponente, una mujer fuerte, de un porte distinto. Me sorprendí al verla, porque yo la recordé de otra manera, con su mirada perdida, con sus palabras temerosas y hablando siempre bajito. Cuando la vi, tenía en su regazo un bolso nuevo, y no lucía la vieja ropa de antes. Supe reconocerla, mientras la mesera le tomaba la orden. ¡Qué mujer tan diferente! Se miraba tan radiante. Fingí buscar algo en donde ella estaba, y me acerqué. Cuando yo la conocí, era muy joven. Ahora yo ya era bastante grande, así que a ella le costó recordarme. Le dije que era aquel niño, hijo de la vecina, quien de niño le hacía los mandados. Ella me miró con ojos vidriosos, y me invitó a sentarme. Contacto le dije, que ya no la había visto desde aquel día. Ella sonriendo me contestó, muchachito, aprendí a quererme, eso fue lo que pasó. Me contó que había hecho muchas cosas que cuando más joven no pudo, me habló de que ahora está casada con un hombre que la quiere mucho, me habló de sus dos hijos y que ahora planea irse a vivir en México, que toda su vida cambió cuando ella dejó de humillarse. Es curiosa la forma en como ella se abrió conmigo, pues nunca esperé que me dijera lo que le pasaba o cómo había pasado todo pero me alegro verla de nuevo, yo estaba a punto de contarle sobre mi vida, hasta que su teléfono sonó y alguien le llamó, era su esposo que estaba a punto de recogerla para su viaje, ella me miró y me dijo, mucho gusto en saber de ti, que te vaya bonito, se despidió de mí, pagó su cuenta y se marchó. Yo me regresé a mi mesa, la vi caminando tan diferente a como la recordé de niño, esa mujer que lloraba con la ropa de su antiguo amor, ahora era una mujer radiante. Después de ese día ya no supe más de ella, pero en ella había una mujer valiente, que enfrentó sus miedos. No se dejó intimidar por el dolor de soltarse, simplemente cogió valor y se marchó. Cuánto he meditado lo que Daniela hizo, el tiempo le dio la razón. Pero de amigo a amigo, de amigo a amiga, la historia de Daniela es un ejemplo a seguir que nosotros debemos desprendernos de malos amores, no importa si en algún momento nos hicieron reír, simplemente debemos dejarles por amor propio, cada vez que tu alma sufra por un amor que no te valora, en los incontables días por venir, que tu mente, te susurra a tu corazón esta historia.